Este viernes primero de junio inicia formalmente la temporada ciclónica en el país, en el marco de la cual hay más de 21 fenómenos registrados de los cuales algunos podrían afectar al país. Lo que preocupa a los residentes en zonas vulnerables de esta ciudad, que ante tormentas, ciclones o huracanes deben abandonar sus hogares para salvar sus vidas. ¿Cómo podemos estar preparados? Esperar lo que venga aquí, porque ¿para dónde nos vamos? A ir? No estamos preparados, no tengamos nada. ¿no? ¿Dónde comemos? Hay que esperar lo que Dios quiera. Alto es el número de viviendas que se ven afectadas por la crecida del río Jaya en el sector Santa Ana y Barrio Azul de esta ciudad, por lo que residentes allí solicitan sean trasladados a una zona segura. Bueno, mi hijo, salí de la casa hasta lo que Dios quiera, que Dios es lo único que... Era. ...resuelve todo. preparado porque no tengamos recursos de nada... Y, ...y va a ser otro golpe que vuelva a otro ciclo más. No, yo misma no estoy preparada. Yo tuve que ser danificada, tuve danificada, ¿no? Y si la casita no quedan paradas, pues otra vez para nuestra casita... porque yo misma soy enferma, no tengo esposo ni trabajo. Tendré que, pero hay que limpiar, si no se lleva la casita, y voy a ir para mi casita porque yo no tengo que pagar mi sed de casa. Yoani Cordero, NTN, su noticiero regional.